¿Qué tal? Bienvenidos a su canal de Estilocracia, amigos y visitantes del canal. Volviendo a nuestras charlas desde el casi ya terminado confinamiento, platicaremos algo acerca de la nueva normalidad. Yo soy Ricardo Domínguez y los saludo con el gusto de siempre. Espero que ustedes estén bien de salud y dispuestos ya a Conocer la nueva normalidad Que no, no entiendo qué va a tener de nueva Excepto que vamos a tener que andar como embosados Y eh, bueno, ya mi amiga Pilar Roa Diseñó unas camisetas con la foto de uno aquí Que dice, este soy yo Y una flechita, porque uno viene tapado Pues no, no sabe uno quién es quién Pero bueno, eso es así como medio jocoso ¿Qué les iba a decir? Hay de normalidades a normalidades Mire, me voy a permitir platicarles a ustedes como era la normalidad en los años 60 cuando yo estaba todavía en la universidad y la zona rosa era un floreciente lugar de experiencias novedosas de nuevas emociones de conocer mucha gente de conocer todo lo nuevo de corrientes de pensamiento diferentes donde fluían y afluían todas las corrientes del mundo es decir la, las corrientes de, del amor libre en primer lugar, porque ese era uno de los puntos del de uso de, de la cannabis como como si fuera tabaco de, de le, los lugares donde, donde se declamaba o sea, o sea, había nueva trova de los cafés beatniks o existencialistas de los murales efímeros de José Luis Cuevas en fin, era, era una una normalidad bastante, bastante sui generis, porque la verdad esa si sí era nueva, era completamente revolucionaria, nunca había pasado nada así, nunca había habido, sí, vamos, habrá que entender que el asunto del de amor libre pues era ya como dejó de ser clandestino, era ya más abierto porque realmente lo, los amores siempre existieron, o sea nunca, nunca han dejado de existir, que unas reglas morales o religiosas impusieran castigos y trataran de impedir que esto ocurriera es otra cosa, pero la verdad es que el, en, la, en la normalidad de los 60's el amor libre se convirtió en, una, en un hábito que ya nadie, nadie reclamaba por ello, y de ahí pues siguen adelante hasta hoy día, pero en fin, el, eso y... La afluencia de, de gente verdaderamente pensante. Mire, ahí en, había, había una calle donde estaba un restaurante que se llamaba El Perro Andaluz y muchos otros, y donde se reunían cineastas, actores, escritores, pensadores y eh, permitían el acceso al público. O sea, realmente no, era, no eran gente que, que no quisiera conversar con desconocidos, por el contrario, si uno se acercaba y, y, y alguien estaba hablando de algo muy interesante, uno pedía permiso de, de escuchar y desde luego decía, sí, hombre, quédese. Y no, quédate, porque el tuteo era indispensable. En aquel tiempo se acabó el usted. Todo mundo tuteaba a todo el mundo y no había manera de volver al usted. Y ya, de ahí en adelante, ya ve usted que tampoco hoy por hoy se usa ya el usted. Todo mundo tutea a todo el mundo. Y aunque esto es todo el tuteo, abri, abriendo un paréntesis, yo creo que el tuteo no debería de desaparecer del todo porque eso es una barrera. Eso es un muro que, y que indica los límites hasta donde puede uno llegar. Porque no es como en inglés donde la inflexión de la voz distingue el you, o sea el tú, del usted. You es para tú y you es para usted. Pero la inflexión de la voz es lo que define si es usted o si es tú. Y aquí todavía no, hasta donde yo lo he escuchado, ¿eh? todavía el tuteo no establece una diferencia entre cuando está supliendo al usted o está haciendo un franco tú. Y me refiero, por ejemplo, a los despachadores de tiendas y a los meseros y demás. Pues uno dice, bueno, ¿por qué me tutean? Porque además, si estoy viendo un chaval de 18 años que a mí, que tengo 200 años en el planeta, me dice, ¿Eso es, todo, eso es todo lo que necesitas. No, no, bueno, ya ni, ni, ni para qué protesto, porque todo el mundo es igual. ¿no? ¿Para qué me pongo en un, en un plan pedante? De decir, oígame, ¿usted por qué me tutea si no somos iguales? Pues al final sí somos iguales, porque no hay mucha diferencia. Él de, despacha en un lugar y yo compro. Es la, la única diferencia es que él vende y yo compro. Pero bueno, lo que quiero decirles es que en, en aquella normalidad que era una verdadera nueva normalidad. Todo el mundo era... decir, todos los que concurríamos a, a la zona rosa, la pasábamos bien. Y nos enriquecíamos, pues verdaderamente nos enriquecíamos, en todo sentido. ¿no? Porque sí, conocíamos chicas que, que al amor libre no le temían, si al contrario lo buscaban. Y bueno, pues uno siempre estuvo dispuesto a complacerlas. ¿no? Entonces realmente, la pasábamos bien en todo sentido, porque... Nos tocaba de partir con universitarios, con profesores, con doctores, con, con gente que sabía muchas cosas y nos enseñaban. Y además teníamos la facilidad de toparnos con, con los actores que estaban de moda en aquel, en aquel momento y que convivían con uno sin ningún problema. Los actores no traían guardaespaldas ni cosas así. Los actores estaban ahí tomándose un café junto con otras gentes y uno podía llegar a saludarlos y ellos también saludaban de la misma manera, con cierta cordialidad y demás. Aquellos, aquella fue un, una buena normalidad. La verdad es que fue una nueva normalidad muy interesante y muy enriquecedora. Vamos a ver cómo nos toca ahora. Porque pues.. ¿Cómo un chico va a besar a una chica? Le va a pedir un certificado de libre de COVID. ¿O, o qué va a pasar? La, la verdad es que. Nos tienen tan... No, así, yo no, no, de ningún modo, digo que no sea verdadero a la pandemia, y que no existe el virus, sí existe. Pero ¿qué tanto va a, a impedir la normalidad de, la, de las relaciones como eran antes? Saludar, de un abrazo, saludar, de un beso en la mejilla, estrechar las manos, abrazarse, tocarse, to tocar los hombros. Todo lo que eran manifestaciones de aprecio y cariño, van a desaparecer. Y entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser esta nueva normalidad? ¿Ustedes qué opinan? ¿A ustedes qué les parece esta de la nueva normalidad? Ya se lo han imaginado, ya se han imaginado cómo va a ser esta convivencia, incluso con su propia familia. Usted va a llegar con su mamá y le va a dar un beso a su mamá, y su mamá le va a dar un beso a usted, Como no sabemos si tiene el COVID, igual no le damos nada ni nos da nada. Entonces, ¿cómo va a ser la manifestación de cariño? Esto es algo así que me, que me tiene muy, muy sorprendido. ¿Y cómo le vamos a hacer en los transportes públicos? Porque este escribidor no maneja. Y no manejo porque no veo bien. No, no porque no quiera yo manejarse. La verdad es que de noche no veo, no veo ni las banquetas, de manera que mejor no me tomo riesgos. Y entonces tengo que usar la red de transportes públicos. Claro, podría usar Uber, pero necesitaría un presupuesto muy grande. Necesitaría un presupuesto de 6-7 mil pesos al mes para estar pagándome los Uber. Y la verdad no creo que valga la pena, aunque, pues sí, la vida no vale 6 mil pesos. La vida no tiene precio. ¿no? Sí podría yo enfermar y además podría pasarme a, pasarme a algo peor que estar simplemente enfermo. Por eso digo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esa nueva, esa nueva normalidad? ¿Cómo va a ser que no podamos acercarnos a nadie, ni, ni conversar bien, ni siquiera mirarnos bien a los ojos? Bueno, sí a los ojos, sí, pero si trae la boca tapada y trae unos lentes, unas gafas de sol, pues ya no sabemos con quién estamos tratando. La verdad, eh, pues puede quedar totalmente oculto. Y además ya sin un plan medio jocoso también, pues ya cualquier bandolero va a poder subirse tranquilamente a un transporte como todos traemos un cubre a bocas y él también, pues nada, nadie le va a sorprender que se suba un bandolero y nos asalte a todos. Son, son cositas que uno lo piensa y dice, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes qué opinan? Esta es una charla de confinamiento donde me da mucho gusto estar con ustedes y espero que la pasen bien y que muy pronto podamos todos regresar. Y de alguna manera, pues ver que la nueva normalidad, sea una nueva, nueva normalidad que nos complazca y no que genere rechazos permanentes con todo mundo, sino que nos acerque de una manera más entrañable unos con otros. Que les vaya muy bien.